El Premio Ciencias de la Salud e Investigación recae en esta edición en Luisa María Botella y el Premio Creatividad y Bellas Artes se ha concedido a valor Pérez. Son los elegidos como premios ha tenido premio 2021. Los tres han aceptado esta distinción y les damos las gracias por estar entre nosotros. Un verdadero orgullo para nuestros ateneístas. Liderazgo. Liderazgo podría ser perfectamente la palabra que define desde diciembre de 2016 un grupo de trabajo en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid del CSIC. Sinceramente, admirada a Luisa, él es un ejemplo de humildad y de coraje. Buceando en su trayectoria parece una significativa noticia que, donde detalla que debido a los recortes presupuestarios del gobierno, se tomó la, tomaste la firme decisión de acudir a un programa de televisión, como era el conocido Atrapa un millón de antena 3, para lograr fondos para tu equipo y pagar a un compañero de laboratorio para que la investigación sobre la ecstasia hemorrágica hereditaria no se detuviera de entonces. Creo que este gesto dice mucho de la clase de persona y profesional que es. Como decía antes de nuestros premiados, sigo destacando su humildad y sencillez. Y estos valores sólidos son los que plasma cada día en su laboratorio Luisa María Botella, en una época donde la investigación recupera el protagonismo crucial que nunca debió perder, aunque para esto no era necesaria una pandemia para volcarse en la investigación. El reto que viene afrontando esta valenciana no es otro que la investigación de las enfermedades raras, para que miles de familias puedan tener respuestas a patologías sin precedentes pero que deben ser estudiadas como tantas otras. Luisa María Rodríguez además, es una valenciana agradecida que trata de conservar esas sanas costumbres que le atan a su tierra, que dejó a los 26 años para filtrarse en Madrid. Al menos una vez, al mes, viene a disfrutar de los libros. Demuestras cada día tu sensibilidad en el trabajo que llevas a cabo así como con todos los que te rodean, sean plantas, animales y, por supuesto, personas. Has dado sobradas muestras de tu valía como profesional y como persona. Te defines como una persona que le gusta ayudar y sentirse útil para los demás. Y créeme que llevas mucho tiempo haciéndolo y la que el Ateneo era hoy, de conocerte tu innegable entrega. Esa sencillez y humildad que traslada a su trabajo, en filología francesa e inglesa por la Universidad de Valencia. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Genética de la Universidad de Lund en Suecia, y en la Panamá. Posee el título de operadora de instalación radioactiva por el Consejo de Seguridad Nuclear. Responsable del Servicio de Radioprotección del CIR en el CSIC, vocal científico de la Junta Directiva de la Asociación Española de HHT hasta 2015. Miembro de la Bucalía de Asesoramiento Genético de la Federación Española de Enfermedades Raras desde 2012 y es miembro del Consejo Asesor Médico de Investigación General de la Fundación Internacional HHT. En su trayectoria laboral y profesional, la doctora Botella es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante 18 años e investigadora desde sí desde 2007, desarrollando su labor en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Centro de Investigaciones Biológicas y en el Departamento de Medicina Celular y Molecular. También es miembro delegado del EPAG de, de, de Baster en redes europeas vasculares, representando a pacientes e investigadora principal del Grupo Ciber en enfermedades raras genética clínica U707. Para Luisa María Botella, de investigación no ha sido un camino fácil. Su trayectoria ha sido una especie de tira y floja durante la cual ha tenido que hacer esfuerzos constantes por seguir con su pasión, el estudio de la enfermedad rara de la angiectaxia hemorrágica hereditaria, HHD, ella se siente útil para los pacientes, pero ser investigadora en un país como España es un absoluto desafío. Ella es una científica amante de su trabajo y muy concienzuda. Hace años se empeñó en encontrar a los enfermos de HHT hasta que dio con ellos y pudo desarrollar su actividad como investigadora. Destacan sus líneas de investigación en varios frentes, en enfermedades raras, medicina molecular y celular, talagnectasia hemorrágica hereditaria, fisiopatología vascular y del sistema inmune del estudio del cáncer raro, del síndrome de von hippel linda angiogénesis y desarrollo tumoral dependiente de la expresión constitutiva de HIF, ensayos terapéuticos in vitro y medicamentos huérfanos. La doctora Luisa siempre se pone de parte del débil, por eso es de ese tipo de personas que han dado prácticamente toda su vida a investigar y a hacer posible que este mundo sea un poco mejor y más agradable para los que más lo necesitan. En nombre de la sociedad española y también de la comunidad científica, Muchas gracias por tu esfuerzo, Luisa. Muchas gracias por tu enorme dedicación y por compartir tus conocimientos con todo tu equipo, ya que estáis impulsando desarrollos que continuarán desafiando la visión que tenemos de las enfermedades raras. Sin saberlo, habéis cambiado la realidad en la que vivían muchísimas personas. Sube al escenario la doctora Luisa Borella Collera. Gracias right. Realmente eh, estoy muy emocionada porque eh, siento a la verdad es Y luego, pues no estaba en, en mi idea irme a investigar. Eh, volví de, de mí, para aprender más fuera, me, me estuve tres años en Suecia, aprendí mi pasión, la genética molecular, que en aquel entonces no estaba todavía, no se podía enseñar en profundidad dados los, los medios que había todavía en España y sobre todo en Valencia, pues volví apasionada por, por la belleza y de, de lo que son los genes como cómo se regulan los genes, cómo funcionan, cómo, cómo a veces condicionan eh, sobre todo, pues, eh, no caracteres, sino la fisiología de los organismos. Y eh, yo me apasionaba la investigación, era mi vocación, pero no sabía no había llegado a, a investigar en lo, en lo que es eh, el hombre y la ciencia del El destino quiso que entrara como científica titular en el Centro de Investigaciones Biológicas a trabajar con un profesor de investigación, que todavía está activo, eh, el profesor Carmelo Bernabé, que era químico, y él estudiaba una molécula, una proteína, desde el punto de vista químico, pero me admitió en su laboratorio para que yo trabajase en el aspecto genético, es decir, bueno, esta molécula, ¿cómo, ¿cómo está regulada?, ¿cómo podemos hacer que las células expresen más esta molécula o expresen menos?, porque no, no hay estudios de esto, y yo empecé, pues me gustaba, por supuesto, la genética molecular y la regulación, y empecé a trabajar. Pero, pues consultando la bibliografía, que siempre se consulta cuando uno entra en un campo, como es la genética humana y de un gen, eh, cuando ya estás trabajando en el campo humano, me di cuenta que artículo tras artículo, cada vez que, eh, que consultaba, aparecía en la introducción mutaciones en este gen, dan lugar a una enfermedad rara, hereditaria, dominante, y te describían eso. Cada vez leía lo de la enfermedad, era como si el corazón, no sé, el, el corazón algo me decía y la mente también se me quedaba marcada. Yo seguía investigando a nivel básico, cómo funciona este gen, cómo se regula, qué proteínas se unen a él, pero no, no me metía para nada. De Hasta que llegó un día en el que mi jefe me llevó al Congreso Mundial sobre la enfermedad rara de la fiectasia hemorrágica hereditaria. Era el 2001. Y lo organizaban los ingleses el Congreso. Se celebraba en, en, la, en, en Las Palmas de Gran Canaria. En invierno. Y me dijo, ¿quieres venir conmigo? Porque si me acompañas también ayudaremos a traducir. Porque claro, ne, todos los ir donde fuera, americanos, ingleses, holandeses y así pues, no estoy yo solo, estamos los dos y podemos traducir eh, al español si vamos eh, a los restaurantes. Y yo dije que sí. Me dio, yo recuerdo que me dio como unas hojitas, que eran como un diccionario médico, porque yo no sabía nada. Eh, y me dijo, es un congreso eminentemente médico porque es una enfermedad rara. Entonces, eh, los que se están empezando a dedicar a esto vienen de todas las partes del mundo de los cinco continentes y van a ser charlas evidentemente médicas o tienes que tener como un glosario de términos que tienes que conocer para enterarte de las charlas y entonces bien, bueno os he de decir que aquello marcó mi, mi futuro, porque no me perdí ni una charla, era todo médico los únicos investigadores que creo que estábamos allí yo recuerdo que llevaba un, un póster que lo expliqué un poco sobre mis trabajos de cómo se regulaba el, el gen en que era causante de la temblase de de hemorragita tipo 1. Eran los primeros estudios que se hacían, pero creo que había dos o tres personas de todo el mundo que investigaban como investigadores. Todos los demás eran médicos. Bueno, pues eh, recuerdo que desde el primer día, cuando empecé pues, a escuchar a los médicos con agudez, cómo describían los síntomas, los centros que había en el mundo, pocos. Estados Unidos unos pocos centros. En Italia, en el 2001, se abrió el primer centro de referencia para pacientes de HHP. Y yo me quedaba inquieta. ¿Y dónde están en España los pacientes? ¿Y quién los atiende? ¿Y quién los diagnostica? Entonces se lo pregunté a mi jefe a la vuelta del Congreso. ¿Y en España? ¿Dónde están? Y me dijo Uy, pues lo sabrá. Pero, eh, y, ¿y en los hospitales? No se puede preguntar a los médicos y los han visto y me dijo mi jefe pues con los hospitales más grandes de Madrid La Paz, Gregorio de Marañón Ramón y Cajal eh, entonces, hablo del 2001 eh, prácticamente no, no se conocen a estos pacientes y los que existen parece que se van a Holanda o se van a Estados Unidos a ser tratados entonces yo le dije, yo quiero investigar eh, la genética y empezar con el diagnóstico y encontrar dónde están estos en España. y me dijo, no te metas en eso, eso es labor de médicos los investigadores tienen que estar en el laboratorio pero es que yo no podía dormir, yo creo que es como la llamada de la vocación cuando uno siente una llamada no se queda tranquilo hasta que no consigue, eh, bueno, o puede fracasar o puede seguir adelante entonces, bueno, tuve la gran suerte hablo eh, en el 2001 no existía, existía internet por supuesto pero entonces los contactos aún se hacían por teléfono eh, me miré eh, bibliografía a ver si en España algún médico había publicado algo sobre los pacientes de HHT, pues las siglas de Hereditary Providing Telangiectasia, es Me lo miré y eh, vi que había un artículo publicado en el 2007 de un otorrino español de Cántabro, del hospital de Valdecilla, que decía que había, había visto unos pacientes que una familia que tenía, eh, a, su, a su modo de ver, esta enfermedad. Pues lo llamé por teléfono al Departamento de Torrino de Valdecilla, me dije que quería hablar con, con el doctor y le dije, doctor, usted no me va a conocer, pero mire, es que yo trabajo en el y me gustaría empezar en España el diagnóstico, buscar a los pacientes y hacer como un centro donde, donde puedan ir a, con médicos que se interesen especializados a, a ser tratados y, y, y establecer como, como una relación entre pacientes, médicos y la investigación. Y él me dijo, me gusta lo que, lo que dices porque me parece bonito. escribe un proyecto y me lo mandas. Y si te gusta, si me gusta, yo me pongo en contacto contigo y me comprometo a buscar. sistemas del organismo, son multidisciplinares y claro, los médicos de medicina interna pues son los coordinadores Te busco dos médicos de medicina interna, y yo mismo con Torrino y nos ponemos, a, eh, nos ponemos a pedir un proyecto y así fue y así pedimos un proyecto y en el 2002 nos pidieron el Fondo de Investigaciones Sanitarias el proyecto y desde entonces bueno, pues ya no he dejado de investigar la, esta enfermedad vascular rara en el seno entre los médicos y el laboratorio, que es pequeñito y humilde, del sí, surgió la asociación de pacientes, el fenómeno del asociacionismo, que es algo un fenómeno humano y precioso, porque nos hace a todos eh, mejores, a los médicos, a, a los investigadores y a los propios pacientes. Los pacientes, como tienen una enfermedad que no que nadie o casi nadie los conoce se asocien entre ellos. Forman una asociación y así se hacen fuertes Y entonces eh, formamos un triángulo, lo que decíamos, las tres patas de, de, una, de un pancito sobre el que se soporta la ayuda para que esta enfermedad, aunque no tenga una cura, tenga un diagnóstico genético cada vez más temprano. Tengo unos médicos que se han ido buscando, se ha ido creando una red en España de médicos también en Valencia y también en Valencia en, tenemos médicos muy sencillos y muy humildes pero que han sido capaces de realizar el primer trasplante de pulmón a un niño con esta enfermedad, con siete años de los dos pulmones, y no se ha dicho nada ¿eh? se dice de la paz por ahí de aquí, muy, muy humildes y se ha hecho y entre todos pues yo creo que, que, que vamos eh, creciendo en humanidad eh, por mi parte, en vocación, en fraternidad y, y lo, que, lo que resumo cuando nos reunimos, la asociación de pacientes, los médicos y los investigadores, es amistad y un sentimiento de familia. Es como si fuera otra familia. Luego me he ido dedicando a otras enfermedades raras, porque no se puede, no se puede abarcar todas, pero otras relacionadas. Y esto es todo. Muchas gracias. Es de decir, que hay pocos recursos para la investigación, muy pocos si seguimos igual, no sé si alguna vez cambiará esto en España. Y es dar las gracias al a la Ateneo por darme voz, a, a vosotros que estáis aquí, a mi familia y a los pacientes y también a, a los que han venido de la Asociación de HHT. Muchas gracias porque vosotros sois también mi familia y mi motor.